Hola, para los que no me conocen, yo soy Gerardo Tazán ya es Pilar. Pilar puede hablar. Eh, estamos acá porque queremos hacer una serie web y necesitamos un cierto tipo de ayuda. Muy bien, Jerry es una serie web común y corriente. Sobre un tipo extremadamente común y corriente. ...que se enfrenta a situaciones extremadamente comunes y corrientes. No, no soy yo el protagonista de la serie, es Gerardo satán Y tampoco voy a ser el protagonista de la serie en realidad. No soy yo el protagonista de la serie. Soy cualquier persona en este mundo excepto Gerardo Satan. Y tampoco voy a ser el protagonista de la serie en realidad, sino las cosas que le pasan a él. Ella es Pilar. Muy bien, Jerry, es una serie sobre la búsqueda de la felicidad. Es sobre comunicación. Hola, eh, ¿Venía a dejar un currículum para el puesto de secretaría eh, Secretaria, es para secretaria. Ah, ah, bueno, bueno. ¿Tenés experiencia? Es sobre el cuestionamiento ético y moral a la hora de tomar decisiones en la vida. ¿Sí? Eh, está sonando el teléfono. Decirle, decirle que llame mañana. Llamó mañana. Es sobre la resolución de problemas. ¿Te puedo pedir un vasito con agua? ¡Sí! Gracias, querido. No, está bien. Hacemos lo mejor posible con la hospitalidad. Gerardo, ¿te molestaría quedarte un rato más? Que me están llegando tarde dos pacientes. ¿Te pasa algo? No, está bien, no hay problema. Vale, gracias. Bueno, y sobre todo eso es la serie que vamos a hacer en caso de que ustedes nos ayuden a juntar la plata. De lo contrario... ¿Tenés experiencia? También hay algunas recompensas que no son ninguna de estas. Esperemos que haya quedado bastante en claro sobre qué se va a tratar la serie y lo que pensamos hacer con la plata obtenida. Bueno, y en caso de que no se haya entendido de qué se trata la serie, eh, yo les explico rápidamente. Básicamente, Muy Bien, Sherry, es una serie web sobre un tipo extremadamente común y corriente, que se enfrenta a situaciones extremadamente comunes y corrientes. Necesitamos plata, en serio.